Buenos días a todas y a todos. Eh, primero de todo, agradecer este tipo de espacios de debate político que tanto nos hacen falta en esta organización. Eh, cuando se planteó este espacio, desde Córdoba vimos la necesidad de presentar un documento provincial porque somos la estación que confirma la regla, que es precisamente el título de, del documento, y de ahí viene, porque por razones que no caben explicar en tres minutos, en Córdoba fue la única provincia que no consiguió presentar en las candidaturas municipalistas un proyecto de confluencia que se llama Adelante Andalucía. Eh, eso, eh, evidentemente, nos hizo eh, presentarnos en las municipales, eh, salvo en tres espacios, con la, con la marca de Podemos hubo un problema y es que la estrategia electoral de Podemos eh, a nivel estatal que además no venía solo de las elecciones previas que hubo eh, a nivel, o sea, de, de las elecciones estatales que hubo previamente, sino que venía de la moción de censura mucho antes, mucho atrás. Eh, la estrategia de Podemos estatal era una estrategia que, que no pasaba por ser alternativa, sino que pasaba por ser complemento a un posible gobierno. Entonces, cuando nosotros llegamos a las municipales con un discurso eh, en principio rupturista y de alternativa a un PSOE que está en nuestras instituciones en Andalucía, pues eh, evidentemente no cuadraba con el discurso generalizado. Eh, para nosotros eso es un, un problema estratégico de, la, de, de esta organización. Eh, en los tres municipios de Córdoba, que se consiguió ir con un sujeto un poquito más amplio, que no fue adelante Andalucía, pero sí que sumaba más actores, las sinergias de trabajo fueron bastante positivas y fueron eh, trabajos que se hicieron social y políticamente mucho más completos. Por, por lo tanto, nosotros desde Córdoba hicimos una propuesta en el documento que es apostar por ese tipo de construcciones más amplias y que además tengan un discurso y un marco propio, con una identidad propia. Además, en el documento de Córdoba se recoge uno de los grandes problemas de esta organización, que yo creo que no es debatible porque es que es tangible, y es que tenemos una debilidad organizativa grande, que es más tangible aún cuando trabajamos con organizaciones hermanas que sí tienen mucha más estructura y muchos más años de trabajo. Eh, la tutela que tenemos de datos desde Madrid y el embudo, de, eh, el embudo buro, burocrático que se produce con eso nos hace que el día a día sea muy tedioso que la expansión de la organización sea muy complicada y que el trabajo en los espacios de militancia local sea muy difícil. O sea, un espacio de militancia que no tiene, no dispone de su censo y no dispone de, un espacio, de, un, de un, una entidad jurídica para poder tener un espacio, para poder tener una cuenta, para poder ser un colectivo, es muy difícil que, que vaya hacia adelante y sobre todo además cuando está con organizaciones hermanas que sí lo tienen. Entonces, desde el documento de Córdoba también proponíamos, que se apostara por esos espacios locales, que se les diera eh, la entidad que necesitan y que además se descentralice desde la, desde la organización, generando, ya termino. generando una estructura federal donde se le pueda dotar de herramientas necesarias a esos espacios locales que son realmente los que hacen el trabajo. Y aquí ya lo veo.